Hola amigos de Mexcam, estamos aquí con otro video de estos tutoriales para venirse a trabajar a Canadá. Y bueno, en esta ocasión estamos viendo la página de Indeed. ¿Qué es Indeed? ¿Qué demonios es Indeed? Eh? <risa> bueno, ustedes ya me conocen, soy medio informal. Este, si no, pues no me puedo expresar bien. Bueno, Indeed es una página donde tú puedes subir tu currículum y buscar trabajos. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, qué es lo que estás buscando. Ejemplo, vamos a ponerle Carpentry. Carpentry o Carpintero, ¿no? Donde quieres el trabajo o dónde quieres, en, en qué provincia. Por ejemplo, vamos a ponerle Toronto, Toronto, en Ontario. Ya, así de fácil funciona Indeed. Y como pueden ver, ya estamos viendo las oportunidades. Miren, por ejemplo, esto es de 30 a 35 dólares la hora. Y aquí pues ustedes pueden este, ver más información acerca del trabajo. Eh, viendo más información aquí podemos ver otros salarios. Ese carpintero es bastante bien pagado. ¿eh? Miren ayudante de carpintero. Pero el ayudante gana 15 dólares la hora. Para ser Toronto está castigado. ¿eh? Eh, porque el salario mínimo en Toronto son 14 dólares la hora. Entonces sí está medio castigadón. Pero bueno... Aquí podemos ponerle, por ejemplo, eh, alrededor de Toronto, cuántos kilómetros, 5 kilómetros, 100 kilómetros. Ya me, pane, ya me aparecen este, más este, trabajos. También podemos ponerle que sea de tiempo completo, que, de, que tenga un contrato, tiempo parcial, permanente, temporal. Y aquí podemos poner, por ejemplo, las áreas cercanas a Toronto. Mississauga o como se pronuncia esto, eh, el área de Toronto, Burlington, Oakville, etc. Vamos a ver qué oportunidades hay acá en Vancouver, Vancouver BC, miren hay muchos trabajos, muchísimos, no más que aquí los salarios en Vancouver son más bajos, eh. miren sabiendo de, de entre 17 a 30 dólares de 18 a 20 o sea cambia mucho los los, los estos salarios aquí en vancouver definitivamente si te vas a una provincia a una ciudad donde el clima es es más frío es este mucho muchísimo más pagado eh, y aquí tenemos también las locaciones cercanas victoria pues es la isla victoria en Surrey hay 51 trabajos en Burnaby, en el norte de Vancouver, en Abbotsford, vamos a ver más En Langley, donde yo vivo hay 20 trabajos En Richmond, que es donde está el aeropuerto de Vancouver En Delta, etcétera Vamos a ponerle aquí en, en Surrey, donde es, más, es donde más trabajos hay Mira, este está buenísimo, Aprendice Carpintero Vamos a ver la información bueno aquí te pone la información en inglés obviamente porque es el idioma del país eh, y para aplicar para este trabajo simplemente le van a dar clic aquí apply now eh, tienes que poner tu nombre, tu email, tu número telefónico, tu resumen si ya lo tienes en word súbelo aquí y información adicional o cover letter y yeah, ya este para aplicar para este trabajo Ok, tú puedes este, crear tu cuenta, pones tu correo electrónico y tu contraseña Y ya puedes subir tu currículum, poner este cuántos años de experiencia tienes en, en X área, tus manejos de idiomas, etcétera. Como pueden ver aquí ya tengo este, los trabajos que he aplicado, este, las ofertas que tengo de trabajos, etcétera. Si sí te llaman, ¿eh? yo he mandado muchos currículos aquí a otras empresas y si sí me han contactado. Este, Algunos te mandan correo electrónico, algunos este simplemente te revisan tu perfil. Este, Algo que sí veo aquí en Canadá es que si no tienes tú un permiso de trabajo abierto, es muy complicado que te contraten. A menos que realmente les surja la gente, ¿eh? pero sí, sí te contactan y ya es bueno que te contacten. Ya si te contactan, este, tú llámales por teléfono porque algo les gustó de tu perfil. Entonces tú les llamas en horarios de oficina, toma en cuenta la diferencia de horarios con tu país. Por ejemplo, si yo estoy en Ciudad de México y, y me contactan de Toronto, pues obviamente son una creo que es una hora de diferencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso y mucho. Entonces, en resumidas cuentas, Buscamos un trabajo, por ejemplo, Manufacturing. ¿Dónde lo quieres? En Langley. O por ejemplo, en Calgary. Que hay muy buenas oportunidades de trabajo. Bien. Muchísimos trabajos que hay aquí en, en, este, en Calgary. Pero muchísimos. Pero les advierto que Calgary puede estar a 30 o 35 grados bajo cero eh, en invierno. Pero bueno. Hay muchísimos trabajos en Calgary, como pueden ver. Mira, trabajador de producción. Ya ven la información del trabajo, etc. Aplican o guardas este trabajo para considerarlo después. Y ellos te contactan. Y bueno amigos, pues me despido de todos ustedes. Espero que les sirva esta herramienta para buscar trabajos en Canadá. Créanme que hay mucho trabajo. Más que ustedes tienen que hacer su chamba, este, subir su currículum en inglés y este, aplicar a estos trabajos. Eh, busquen en mi canal, tengo un video de cómo desarrollar un currículum en inglés. Este, hay muchísimas plantillas para dejarlo bonito. Y, y agreguenle mucha información, que, que realmente cuando ve un canadiense tu currículum o tu resumen, este se sorprende que diga ah, este es un muy buen trabajador, muy buen perfil, hay que contactarlo. Les mando saludos y que estén muy bien. Adiós.